doctora con la doctora con la profesora la el doctora con la mira pero eso <risa> pasó unos días, no pasó una semana que voy a tomar contra dos y media de yo me metí en el trabajo para reírme porque es que me hago al tío aquí el ¿Qué hace eso es un show porque ella se baja de tu y hasta su padre y ella no tiene que sí. okay. que es una plaza para dentro, mirá okay. okay. yo me digo mucho ¿Sí, este que puede conseguir un marido No, hablando si pero pero y se pone su no, si sí, no, no, sí. Pero per que no se pero mira, para para que pero ni Así que ¿qué se va a conseguir. Ya lo hay, sí, es que va a ir El que... Que, que, que, que le un que un poco, es un poco, es un es un poco, es que es un un un un no no pero no, no, <ríe> yo la veo, yo veo a huevo a que la foto, ¿eh? yo la veo yo <ríe> Chacha, de... es que la silla, mira con carrito que te que, pues, un poco con carrito ¿Tón te... mira, mira. El... El... Sí. Y por ahí ¿tú? ¿Tú? el Dios mío la madre por allí caminando este, está Gracias.